nacional porque Ibagué es la primera capital de departamento, digamos que la apunta de una manera concreta y directa, digamos a convocar a la ciudadanía que se pronuncie sobre una situación que viene generando una grave afectación en el país, como son las actividades mineras que se vienen desarrollando de manera incontrolada en buena parte del territorio nacional. Entonces, eh, siempre hemos dicho, es como el mecanismo donde se articula la democracia participativa con la democracia representativa, de manera tal que los digamos el alcalde, el consejo elegido por el pueblo tiene una participación activa pero al final es la ciudadanía, es el pueblo ibaguereño el que de manera directa va a pronunciarse sobre si desea o no tener actividades mineras en su territorio el tribunal digamos consideró constitucional la pregunta formulada por el alcalde y avalada por el consejo municipal de manera tal que digamos con esta aprobación ya lo que sigue ya es el proceso digamos de que el alcalde acuerde con el registrador una fecha para tomarla, eh, decidir cuándo se lleva a cabo el proceso de consulta y que el pueblo ya vote directamente, entonces digamos que ya se surtió un paso que es de lo más importante eh, en este trámite que debe adelantarse sí, mucho más porque la gente está reaccionando, porque las autoridades locales están reaccionando a ser desconocidos de esos procesos, digamos de toma de decisiones porque las decisiones sobre minería están ordenando el territorio digamos de una manera inconsulta, una actividad sectorial se está imponiendo sobre el ordenamiento ambiental, sobre el ordenamiento territorial desconociendo los intereses locales y justamente todo eso va llevando a que la corte constitucional y el consejo de estado los altos tribunales y jueces también vía de demanda, vía tutela, se estén pronunciando y reconociendo que la actividad minera como está concebida en el país no está haciendo las cosas como deben darse que hay un impacto gravísimo al ambiente y también a las comunidades en el tema social de manera tal que es hora de digamos hacer un frente común a que esta actividad se regule, se maneje en forma adecuada porque realmente yo lo que considero y ya es un tema antiguo es que estamos frente a un estado de cosas inconstitucional frente a la minería. La minería ya es hora de que el gobierno se apersone, que se presente un código de minas concertado eh, con las comunidades étnicas, con los campesinos, con las instituciones y se lleva el Congreso de la República un código de minas porque en este momento, con todos los fallos que ha habido, realmente este código de minas ya es hora de que se modifique porque ya no tiene aplicabilidad. Estamos a la espera justamente de un fallo del artículo 16, ese artículo funesto de primero en el tiempo, primero en el derecho para otorgar los títulos mineros desconociendo procesos de selección objetiva, además permitiendo titulación en los recuerdos indígenas, entre otras cosas, sin participación ciudadana. Ese fallo ya está anunciado fue una demanda que presentamos y esperamos hoy día conocer el comunicado de prensa para saber si finalmente es posible que se siga haciendo una titulación minera de esa forma, en consulta, ilegítima, en modo de ver y vulnerando derechos fundamentales de los colombianos.